Coplero de Cuyo presenta un nuevo desafío. Vale. El desafío de hoy domingo 5 de abril es hacer sentadillas frente a la pared. Entonces este ejercicio es muy bueno para la médula espinal, para que trabajen los pulmones y mejor oxigenación en sangre. Y este ejercicio se practica mucho en Sinen Chico y es buenísimo para las células ¿vale? lo voy a, lo voy a hacer de, de las pies separados que es más fácil y si se hace con los pies juntos es un poquito más difícil ¿ok? entonces vamos a hacer un mínimo de 5 o se pueden ir sumando las sentadillas si se logra que las repeticiones de hacer a 100 sentadillas es buenísimo ¿vale? Si encendida el cumple un ciclo internamente en el cuerpo. Aquí vamos. Bueno. ok ok y para cuando hagan las que hagan 5 a 10 en vez de salir a hacer las cosas se reúne el chi encima de los amigos y se dice un john un todo es posible. Un galintón. Ah, también se puede hacer en, en, en dos personas, ven el raután. Voy a hacer así. Bajamos. Sin Así levantamos el lunes. Que también está muy bien. Así hacemos participar a la otra persona. A un ritón, un ritón, ahora, ahora, ahora. Vamos, comenzamos. One, two, Muy bien, junta el chi, reúne el chi como un abanico a las manos encima del ombligo, junta los pies y decimos hum, don, Lin, tom. Todo es posible. Hum, don, Lin, tom. Y decimos jaula, jaula, jaula. Todo lo mejor, nada más que lo mejor, desde lo más profundo del corazón. En el amor incondicional. Lo ha hecho muy bien, Ezequiel. Suscríbanse a este hermoso canal, dejen su gran me gusta, para que yo siga trayendo videos a este canal. En el link de descripción les voy a dejar el canal de una personita, así que vayan a seguirlo, que... no sé, vayan a seguirlo. Y bueno, dejen también me gusta en su canal, suscríbanse a ese canal y díganle que van de mi parte. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau chau.